Eh, el tema que escogimos hoy día fue Spider-Man. ¿Qué tema fueron antes bien? No? Espera, espera, espera un poquito. Presentación de animadores. Listo. Presentación del Está tachando, está tachando, eh, me gusta, me gusta, ahora esto, que ten, esto de tener estructura, le da formita, le da formita la, la verdad Presentación del tema, <coughs> Spider-Man, versus. Spider-Man, con esta al final, porque en el fondo son todas las de Spider-Man. Es la última en realidad, pero la última, eh, contiene, las contiene de todas. Entonces, eh, alerta de spoiler y toda esa bolada porque en realidad, de verdad, vamos a, vamos a hablar de la película, en general. Eh, a mí, sinceramente, me interesa saber si la persona no vio la película. Aquí, weón, vamos a hablar de cosas que te pueden cambiar la vida. Porque no, sí, un, gran poder, no un, gran, un gran poder es una gran responsabilidad. Estaba esperando que lo dijera ahí. Estaba esperando que dijera ahí esa frase, weón. Es la es la, es la magnífica, es la magnífica. No. Oye, porque además es la, la frase como que. No sé, por, no sé por qué, como que se la pusieron al hombre araña y es como que la máxima... Todo el mundo está esperando que la digan en el cine. Y es una frase que es para acá, pero un poquito obvia, pero igual estaba para acá. Se la dicen a que... eh, ¿te estoy por eso, eh, no, no, no la dijo tú. No Hoy día estuve mirando cuando estaba en el cine, dije, me lo llena con 5.000, 45. <risa> <para el> <risa> <risa> y, y se agarró la guata y, y murió de la risa y mismo. Oh, esto, yo venía de venir al lado y estaban así los locos. Ya bien, así que los días domingos es muy más que los días de sábado. De carro, ya, mucho hueón mucho arriba del auto con me lo carga, Me lo carga con 5.000, por favor. Y luego, estaba viendo que los primeros cómics de, de Spider-Man, ¿cachai? Yo lo estoy leyendo hoy en el tercero. No son muy ¿Ya? entretenidos. Es verdad, tío. ¿Los cómics? Que Ah, no no, no no cacho nada de los cómics de España. Lo que es que originalmente no lo dice el tío Ben, que como todo el mundo lo piensa. Lo dice el loco, que porque en los cómics hay un narrador. No sé cómo se llama el nombre. ¿sabes? La voz en off, La voz en off del... voz en es quien dice cachi, que el loco va caminando, ¿sí? porque es un pendejo, y el loco sale caminando. Y dice una... y ahí saca la frase ¿cachai? clásica de Spider-Man. Y la, clase, la frase clásica de Spider-Man es como los lo, lo papás de Batman. O sea, está, que, con, la, con la diferencia que no la tarde o tanto. Entonces como que claro. era muy mamán. Sí, no, todavía, todavía, tiene, un, todavía tiene un dejo ahí eh, como de épico, cuático. Que es súper cuático porque de verdad, insisto, es ¿eh? una frase súper obvia. un Gran poder conlleva una gran responsabilidad. Sí, claro, obvio. Sí, si, te dan, si, te dan, si te ascienden de, de puesto es porque te dan más responsabilidad. Pero dicha de cierta manera y con cierto encaje como que le, le, le, le, le abrió un camino al personaje. Que, que, no, sé, no, no sé por qué lo, lo agarró él y no, pero más agarró y con Spider-Man se supone que es el super vecino Spider-Man, que no es un guión que, que, que persigue mafia, ni que destruye el presidente, ni, ni se mete en guarde de países, ¿cachai? Es un guión que ayuda a la gente así como común y corriente de tu barrio. Ese es, como el, ese es como el rollo de Spider-Man. ¿Cachai? Porque además encima hay adolescente, entonces tiene un rollo como el, el medio infantil. Ah, ya. Te estamos hablando de película, ¿cierto? O sea, yo estoy hablando de personajes en general. Sí, como el, el concepto general de Spiderman, ¿cierto? Ahora, sí, lo y... yo lo que estaba esperando en Dalia, que a mí me gusta mucho, es eh, tu, tu resumen de la película. El... ¿Pero ¿Cuál? De la última, ¿Cuál de... de la última? ¿Qué es lo que entendiste? Y, y, y, y Eso me, eso me gustaría Mira, escuchar. Puedes hacer un resumen general de todas las películas y un resumen aparte de la última película. <ríe> Esta weá, tres de... horas, sí. tres horas dándole la ver... Ya, da, yo, ya, ya, Yo hablaba de la última película, no, pero da, ni siquiera la weá. A ver, la, la primera, las tres primeras, eh. Gana Spider-Man, efectivamente. Gana Spider-Man. Se hace un clásico de Spider-Man. Y la segunda, yo creo que la segunda saga es la mejor para mí. Porque a mí me gusta mucho la acción. ¿El de sí, Ariel? Sí, me gusta mucho esa saga. Ya uno se acostumbra a que te más turta los hueones y que ya salga un afro, un perro, o que diga que sea la novia y ya... Me gusta. Mm. No importa, cualquier cuento cual, puede ser el weón, ya, pipipito, pero yo sigo en el américa un hueona y un pero ya sí este. Pero es donde hay más acción y donde el hombre araña... ¿Cachai? yo en el Hombre del año, en la primera saga yo me fijé que para pescar la película como fanático del personaje era así los saltos de los edificios lo hacía como el cómic y ahí te compro y el loco no hace así como no hay que no sé si bueno los locos que le gusta estar en el es que el loco tiene una cuando va así en bajada hace como un patita arriba y va con la esta así y fuera así claro que hay una posición una posición muy claro sí. como un, ¿eh? Ya, esa es típica, o cuando va a ponerse con una wea así, lo difícil es cerrar así, ya, este de corto. Pero, eh, la gracia de, de Spider-Man Verso, yo justo la vi, me tocó ver la, las últimas tres películas, siempre me tocó verlas verla con mi cuñado <ríe> por de joya, no la vi solo <ríe> Ya... ¿No te puedo contar? Más adelante, Rafa. Ya, no, sí, bueno, ahora, en otro capítulo, en otro capítulo donde sí. te leemos toda tu historia con tu cuñado sí. que es... Sí, dale, dale. Yo lo comí chiquitito y fui creciendo sí. y ya después ya no. Entonces, A ver, entonces caché que ya, el verso es muy Kuma como se hace la obra de los, lo del universo. Porque en la última yo encuentro Kumi si no se ha Ya. De lo que Spider-Man, parte de que, parte, eh, para los que vieron la dos que salió el, este personaje que no me acuerdo, que es como la cabeza de... de pregunta, ¿El espejismo? No sé cómo se llama el personaje. ¿El uno malo? ¿El malo? Sí. Cuando en la película 2, el malo revela la quién es la identidad de Spider-Man. Ah, el... ah, el... el, el, el ah, el malo de la última, el misterio. Misterio, que es un clásico cuando uno veía a Spider-Man, en, en, cuando era chico, en el Spider-Man es el sol sí. Porque le pegaba un pomo en el hocico y salía el loco en un barco, weón ¿Cachai? Como que salía el sí. en un bar, cachai, wean. La weón es que parte con Misterio, y el loco le dice a, a Dr. Strange weón todo el mundo me conoce, hace un conjuro para que no me conozca Ya, empieza Pero... ¿Me puede conocer, por ejemplo, mi tía? Ya. Pero me puede conocer mi... No sé, por mi... Ya, y el loco está viendo a la weá, se le empieza a abrir el portal, weón, y ya después... Eh, yo, por lo que entendí, cachai, el loco netamente por una weá de insistencia, cachai, el loco se le abre la... O sea, el loco no... Empieza... A es como muy catete, y por esa weá el loco no pudo concentrarse en hacer un oscuro, y se le dio la cagada. Y después, cuando lo quiso saber, no lo quiso saber, se robó mal. Ah, de hecho siempre sí, son viendo súper bien en la historia esta entonces ¿qué pasa que por ejemplo eh, se le abren los portales cachai Legal. y empiezan a llegar todos los, todos los buenos de todos los malos de, la, de las otras películas de las de todas las sagas de las primeras sagas claro. y los Spider-Man correspondiente a las primeras sagas eh, nótese dato curioso eh, los el dos primeros hombres de araña ¿Cachai que fueron a ver la película, weón? Bueno, el Garfield, pero el Garfield, no sé, no sé, no guante. ¿Tomie McGuire? ¿Tomie ¿sí? McGuire y Andrew Garfield. Fueron los locos a contarle y fueron a un cine, weón. Pues, bueno, y no es que los gringos son como gritan las weas? así que, sí, ¡Wow! y la ya. Y los locos vivieron, lo aparecieron no, no, los mismos. No. Sí, vivirá las películas. Yo no, ¿cachai? Que los gringos No, no, sí, yo De hecho, yo estaba en película donde. ¡Ah! Este en la gente se levanta en las de Marvel, en la Avengers. En la Avengers, cuando, cuando Thor agarra, cuando el Capitán América agarra el, el mazo de Thor, la mitad del cine está vuelto loco ¿no ¿Sí? ¿Tú fuiste al cine a ver esa película? Sí, yo, trato, yo las, las de Marvel las trato de ir a, ir a ver el cine porque creo que ahí es donde el cine es espectáculo, ¿cachai? Es un show, blues. Eso creo que vale la pena ir al cine. Las otras películas, que también puedes ir a verlas al cine también, pero si las veis en la tele, también no, no, no, no pierden mucho, no, no, no pierden tanto. ¿Sí? Avatar, por, por retroceder un poquito del tema, claro, verla en el cine era otra una experiencia, verla en la tele. ¿Sí? Ah, yo también 3D. Sí, eso sí es la está está Y se fue muy a la fue como, un... oh, pues salió la 3D ya. Se dio la peli con la lista. ¡3D! Y salió la voz que se Igual era mucho color Bueno, el resumen sí. de que aquí ganaron los malos. En la, para eh, en la ah, última sí. Spider-Man, ¿ganaron los malos? ¿Ganaron? Sí, sí, sí pues ganaron sí, los ahí, malos. Sí. Ahí cierra mi, mi. Cierra mi. Mi resumen de. de la última Ya.